el pasado, de recuperar lengua, de recuperar su propia manera de pensar, de proponer las cosas ¿no? desde sus propias culturas. Y esas luchas van a tomar forma de movimientos, movimientos indígenas con organizaciones propias y según el país, vamos a tener en Ecuador, por ejemplo, eh, la organización Conaye, que nace en el año 90, que une a todas las pequeñas organizaciones indígenas que existen en Ecuador vamos a tener marchas levantamientos pacíficos eh, como es el levantamiento interreal en Ecuador o marcha por territorio de indignidad en Bolivia o un movimiento un poquito menos pacífico, por eso se llama guerra del agua o guerra del gas en Bolivia que salió en 2000-2003 esa guerra del agua y guerra del gas son guerras contra las políticas neoliberales y contra los recursos gas y agua respectivamente entonces, como vemos, las relaciones de los pueblos indígenas pueden ser variadas y, como dicen en, en Bolivia, pueden ser incluso dos veces, dos cosas a la vez. Un mano debajo, una mano debajo del poncho y una encima del poncho, ¿qué significa? La mano encima del poncho es lo legal. ¿no? Entonces, participación sindical, política, nuevas leyes, claro, todo, lo legal que se pueda pero tenemos una mano además armada debajo del poncho, que son protestas califeras, levantamientos, eh, lucha fuera de, ese, de lo que nos permite el mismo sistema, porque tiene sus limitaciones. Aquí hay algunas fotos que nos pueden ambientar esa lucha. Aquí 500 años en Ecuador, 500 años de resistencia. Ni la Biblia ni la SPA nos estuvieron tenemos la organización con de Ecuador, con Carlos Santis, un presidente. en grandes reuniones en el antípano boliviano. En general, de que se atrapeza es la Uipala, que es la bandera del movimiento indígena andino de Bolivia, que es el color arco iris de suyo, pero con cuadritos. En Perú, en Ecuador, van a ser más bien de, de franjas horizontales que en general en todos esos levantamientos, todas esas reivindicaciones, movimientos, organizaciones eh, han querido desde los años 80. Tanto el discurso como reivindicaciones cambian, porque cambian los tiempos y porque los Estados Naciones se adecuan también. Va a ser otra cosa luchar contra el nacionalismo populista y otra contra el multiculturalismo liberal. Pero en general siempre, siempre, siempre vamos a tener tierra. Sí, tierra y territorio tierra pero comunal colectiva para las comunidades reconocimiento de viejos títulos territorio que es mucho más que tierra eh, autogobierno autonomía autodeterminación eso no significa que queremos separarnos de los Estados Naciones aunque también hay algunos movimientos así pero muy poquitos la mayoría Dentro de la nación existente queremos construir autonomía, queremos tener derecho a autogobierno, que puede ser la base municipal, por ejemplo. En México se promueve ahora mucho la base municipio libre para la autonomía. Respeto, reconocimiento, inclusión, derechos individuales y sociales. Eso sobre todo al principio, cuando está negado totalmente el respeto, cuando eh, incluso las mismas leyes reflejan el racismo estructural del Estado, se luchaba por eso. Después, cuando ya lo tienes, no quieres profundizar. Derechos colectivos, culturales, educación bilingüe, antirracismo, descolonización. Descolonización se refiere, por supuesto, a todo lo que mencionamos como el colonialismo interno. Todo lo que se perpetúa, descolonizarnos. Recursos naturales. Defensa de la Pachamama, la madre tierra. Y anti-extractivismo. ¿Por qué? Cuando luchamos por el territorio, luchamos por los recursos que están en ese territorio y contra las políticas extractivistas que destruyen el territorio y destruyen naturaleza. Anticapitalismo, no todos los movimientos y no en todas las etapas son anticapitalistas. Antineoliberales, la mayoría. Anticapitalistas, algunos. Se promueven economías alternativas, se critica el desarrollismo, el progreso, el desarrollo.